¿Cómo andan? Qué bien, me Frank trajeron a 1911. mi figura de Ronnie Lott de McFarland. Dice, por más que digan que garopolo puede regresar en playoffs, no pueden sentar a Perdi porque dicen que no tiene experiencia. Pero, ¿cómo carajos va a obtener experiencia sentado? No, aparte, pues, como decía Harburg, no vas con el hot hand y ahorita la tiene Perdi. Aunque estuviera Garoppolo sano, no lo vas a meter. Porque perdió ritmo. Porque Purdy está en on fire. Entonces sería un error enorme. O sea, si es que regresa Garópolo para la final de la conferencia o el Super Bowl. Pues bueno, sabes que tienes ahí a alguien por cualquier situación que pasara. Pero. Alex bajo pero no, 7. vas con Purdy. Dice. Qué chido. Si bien Insta el regalito. Está bien chido mi Ronnie Lott. Mi defensivo favorito de todos los tiempos. Digo. Ahorita. Pues este. Ay, Bosa. Se está ganando esa. Es el lugar, ¿verdad? 09, <risa> dice. Mi Garopolo bebé se merece un Super Bowl. Pues seguramente lo ganará de, de suplente. Ponéis. Dice. Yo prefiero ir con Perdi. Jimmy y puede que esté recuperado, pero no va a tener el mismo nivel. Lleva tiempo sin jugar. Sí, estoy de acuerdo, mi, mi querido Tipo. Eh, una cosa es lo que les decía de, de Kinlo, ¿no? Una cosa es estar sano, otra cosa es tener ritmo. Y Garopolo entraría totalmente frío yo creo que ese es con Purdy. es que no creo que va a ser con Perdi se, se van a morir con Perdi y solo que pasara algo que Dios no lo quiera ¿no? una lesión o algo así pues ya entraría Garópolos y es que está listo pero, 911, pero van con Perdi dice la ofensiva con Perdi se ha visto como nunca no recuerdo haber anotado más de 30 puntos en tantos partidos seguidos en muchísimo tiempo Sí, no no ni yo Son es una racha ya de, desde el de Miami creo fue no Está, está cañón, o sea, es este el quinto de la NFL Dice, en este momento, eso no pasaba Ojalá ya ganemos el Super Bowl, sigo entusiasmado con este equipo, pero ya nos lo merecemos Ya nos toca 19, hermano, ojalá que sí de Dice, creo que eso no pasó ni en el 2019 No, ganábamos muy apretados, es que este, este equipo siempre ha ganado Dice, muy apretado Kinlab en verdad me está rompiendo los cojones como dicen los españoles jajaja es que no se nota su presencia, hermano. Estuvo y nos corrieron lo que quisieron los riders. Y para eso venía el señor Kindle. entonces. bajo de Problems. Dice. Jaja ja, rompiendo no, amigo. Tocando Ay, los Se me escapó y lo tenía, bosa. <ríe> Tocándolos. Me están tocando los cojones. Por cierto, ni he saludado a la banda de, de, de YouTube. Ni a la de Twitch. A todos ustedes. Un saludo enorme. Miren, ahí voy a jugar con Kinlo. 09 Dice, que hay una maldición está, desde el partido de Miami, que los que <ríe> pierden con los 49 entran en racha perdedora. Sí, los equipos Frank que, que, que pierden con nosotros llevan su 014 0-14 el siguiente juego. Pero que ya se lesionó otra vez. No puede ser. ¿Neta? ¿Ya se volvió a lesionar Kinlo? Pues es que vean. Yo neta, y no es que yo le quiera seguir tirando calabaza a, a Kinglow, pero ya, o sea, ya, ya, ya, y ahí muere, ¿no? Con ese señor, juega un partido y se lesiona, entonces, pues, ¿no? ¡Quiero Omeniu! Yo le voy más a Omeniu, le voy más a Kevin Gibbons, que ya va a regresar, 42, 30. a Jordan Willis. La enfermo, está Kinglow nomás, ¿no? No hay manera de, de... de, de, de... <coughs> De que lo haga algo realmente, este. No, lo ya es un boss. Oficialmente es un boss. Ahí está, menu ahí está. Toma la barbón. Dos capturas ya de Charles Homeniu. Y están Macoy. Y creo que los cardenales van a ir con su coreback de cuarto equipo, ¿no? Frankuti911. Dice: Ufanga es en este momento una navaja de doble filo para nosotros. Micro 09 Dice: ¿Quién la ves de cristal al parecer? De cristalísimo, hermano Fanga. Pero ya dijo, ya ya salió a decir este <coughs> de Michael Ryans que no puede estar ciego, que no puede estar yendo a intentar la jugada grande y, y descuidar sus asignaciones. Y yo problemas. que ya haga Dice, eso el señor eh, banda, Fanga. ¿Cómo ven este partido? Supongo que estaremos más cómodos, no. Por lo menos para lo locu paso con los riders. No deberíamos confiarnos. Es que si es que sí, ahorita ahorita San Francisco en ese sentido. Está en una encrucijada, ¿no? Porque.. Por un lado, Casapultas pues sí. Y 2, 30. Ahorita les explico después de lo que Eso. llega Casaplutas. A, a Kinlab lo dejaron en la ir por enfermedad, no por lesión. No puede ser. Ah, oh, estás enferma. No, no, pues así ya. Ahí muere. Este. <coughs> San Francisco todavía tiene la opción de, de buscar el primer seed, ¿no? Sabemos que está complicado porque Pues así como que pierda Filadelfia. vamos, vámonos, McCaffrey. ¡Bien! Bien, ahí está. Como que pierda a Filadelfia con gigantes y más si juega Jalen Hurts es como imposible por el nivel y porque los gigantes ya son el 6, ganen o pierdan, son el 6 y Dynam los mueve. Seguramente irán con suplentes. Pero supongamos que pasará. San Francisco pues todavía está en That's la búsqueda true. de ese, de ese This. primer seed, ¿no? Buenas Pablo, señores. <coughs> ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás andan? mi buen Dark Suga? Aquí mira, haciendo la simulation. este Y... Um, ¿Qué estaba? Así ah, entonces Pero sobre todo es no perder el segundo lugar. nos puede salir muy caro, Fanga ha sido el objetivo de las ofensivas como Contra Lo han estado descarando. Y es que en su ansiedad de querer hacer la jugada grande a, a, a la Polamalu... Está descuidando lo, Dice, lo, lo, lo básico, ¿no? Gigantes irá por la cabeza de águilas, lo dijo el HC. No van a cambiar el plan del juego. Ah, ese está, Esperemos, hermano. Ojalá que sí, pero. Pues ojalá, ¿no? Porque los gigantes, pues nada más es por hacerles la obra. ellos ya no se juegan absolutamente. Nada. Dice: Dicen que gigantes van a jugar con titulares algunas series. Pero además, esos partidos divisionales puede pasar todo. Tengo fe de que si sí le ganen. 19 Ahora porque guión también bajo Filadelfia de Procurs, se tiene que cuidar. Dice: Ojalá los gigantes den la sorpresa de la semana ante los Eagles. Estaría chido, ojalá. No nos convendría, Atlanta, pero por eso es que se tiene dice, que pensar en ganar el juego. El partido debe ser un paseo en el parque, contra el cuarto QB y sin Deandre. La cuestión es que no se metan los Packers. No quiero suertes de último minuto en contra. Es que mira, si son los Packers, también pensemos en lo siguiente, ¿no? Mentalidad ganadora. 911. Si son los Packers, Dice, este... Ya denle el Rocky Year a Perdi, jajaja Ojalá que se lo den. El que sean los Packers, el que sea hermano, ¿no? O sea, si le quieres ganar a, la, a un equipo... Si quieres ser campeón, le tienes que ganar a todos. Al que sea. No nos puede dar miedo nadie. ¿No? La neta. ¡Ah! Otra vez, si no llegué, me la voy a jugar. Como que me frenan ahí. Es decir, contra el que sea, ni modo. Si son los Packers, si son los. El que sea. ¡Ay! Me la defendió. ¿De dónde salió ese? No lo puedo creer. Entonces yo sí soy de esa idea, ¿no? La neta. que nos pongan, guión bajo Irlanda, total. Dice. No me da miedo ningún equipo carnal. Me saca de onda sus suertes y el arbitraje malo. Pero venga, contra todos podemos y <coughs> debemos. Metro 0.9. Así es hermano. Dice. Yo así lo veo. Pablo, toma los puntos. Te va a pasar como a McDaniels. <risa> perdón, perdón chavos. Me calenté, me calenté. Dice. Que nos conviene más. Unos Packers motivados. Detroit, que está algo fuerte y que nos puede dar la sorpresa. O Seahawks, que nos conocemos y nos hacen daño. Frankuti 911. Dice. Ya no está Davante Adams en los Packers, que siempre nos da unos juegazos contra nosotros y si le ayudan más. Y no traen buena defensa, Gerald además. Dice. Saludos, Pablito. Gerald. Saludos, Gerald. Dice. Hasta Costa Rica, hermano, ¿cómo Costa Rica. estás? Además recordemos que si tenemos un clientazo en playoffs se llaman Packers dice, Prefiero a Detroit que a o Seattle Ah pues sí De hecho no Pero no hay rival pequeño Yo no me confiaría Mira después de lo que pasó con Riders No podemos confiarnos y pensar que, que este Que ya, o sea la neta no Gerald dice. Ya Bien, hermano, vamos por ese 6 sexto. Tenemos que ir por ese sexto anillo. Yo digo que tenemos que ir por ese sexto anillo. Y al que Frank nos pongan 911. enfrente. Dice... Pues miren, yo solo quiero el campeonato. Ya nos toca, maldita sea, jajaja. ¡Ahí está! ¡Vamos, bien. Me querían sorprender con una Ya nos toca, hermano, ya nos toca. La Dice, neta sí, ya nos toca. El pablete tiene razón. Nosotros somos el equipo con más hambre y ya nos toca vengan sí, a irnos. Yo, yo lo veo así, al que nos ponga... Dice, Tom Brady dice que todos sus partidos empiecen desde el cuarto cuarto. Casaplutas 40 y 230. Dice... <risa> que no se echen al que sea, de todas formas hay la confianza suficiente en el equipo como para que le pasen. Y no es, hablo correcto. de sobrado, sino que hay que tenerles el respeto a los demás equipos, pero no miedo. Exacto, ese es el punto, hermano, lo dijiste mejor que yo. Respeto, no miedo Aparte imagínense, le tenemos miedo a empacadores No los queremos enfrentar va. Pero supongamos que vienen bien cañones ¿no? Que si sí vinieran Gerard. fuertes Todos modos los vamos Dice. a enfrentar en algún punto Para ganar el SBI hay que ganarle a cualquiera Fenrir así, Dion bajo a, el Lanson Así, así, así mismo lo veo Además ya están Michelle y Devo Con todo Nainers Así es Dice Y realmente prefiero a Detroit Porque ya dan flojera los mismos Sí, Detroit, mírense que, que es de esas sorpresas que yo no pensé que se fueran a meter a playoffs, ¿eh? la neta. Y ahí están. <ríe> la posibilidad, pero lo tienen que ganar a los Packers. Sí o oh, sí. Francuti 911. Dice. No pueden venir los Packers más canicos que la temporada pasada y así nos lo abrochamos. micro 09. Dice. Los juegos de Detroit son divertidos. <risa> sí, Detroit siempre dice, se las ingenia sí. para perder. Filadelfia es un espejismo. Okay. Podría ser, yo no me, tampoco me confío con Filadelfia. eh. Ahí está. Primero dice. George Kittle. Sí, señor. Cuarta. dice. ¿Dónde me la jugué? Estoy loco. Dice. <risa> Eagles es como vikingos. Es que mira, lo de lo de Eagles. No, no, o sea, no está tan fácil porque tienen la mejor... Ahorita son la mejor defensa después de lo que nos hizo eh, Riders. Y tienen la mejor ofensiva terrestre. Y, y como se los comentaba yo, ¡ay! en la plática post-game y en, y, en, y en el podcast, los equipos que nos corren son los que nos hacen daño. Entonces, no, no por eso por esa razón no nos podemos Lice. confiar, neta. Filadelfia van a ser and Andone. Ojalá, ojalá, pero no hay que subestimarlos. Un buen equipo. Sí, su calendario estuvo muy Lice. a modo, pero... Eres un loquillo, mi buen Pablo 19 guión de problemas Dice ¿En qué puesto de la defensa estamos? Sí. Somos el número 2 en yardas totales ahorita Somos el, la mejor contra la corrida y somos la 19 contra el pase Frankuti 911 Dice Pero ya vienen a la baja Los QB móviles han sido nuestra debilidad histórica ¡Ah! ¡Qué la de cero miedo! ¡Corre! Y ¡Corre! 20. ¡Corre! 20. ¡Corre! 15. ¡Touchdown! De acuerdo, de acuerdo, pero también ese es el tipo de corebacks que nos hacen mucho daño, los que salen corriendo, ¿no? ¿Saben lo que nos hizo de repente Steadham, ¿Sí? Cuando no tenía resultados, ¡pum! salía corriendo y como tenemos a todos atrás... Bola, si no había nadie ahí que, que, que lo siguiera como espía. Fenrir -Bajo está cañón. Dice. Ese cero miedo, nunca defrauda. Se va a rifar dos así el domingo. Guarda que, que sea, Ahí está, ya lo dijo el buen, el buen, el buen Fenrir. Dice. Qué jugada de Kittel. partido Así tiene que ser. Voy con un marcador muy bajo, pero yo soy de segundas mitades. Yo en la primera mitad siempre hago puras burradas en la segunda ya me aplico. Shhh. Ah, hasta ahí. Dark Suga. Dice. Y van a meter a Hertz porque ya vieron que no la arman sin él con la posibilidad de perder la división y el CET 1. Metro 09. Sí, de acuerdo, van por Dice, eso. Se canceló el partido Bills vs Cincinnati. Lo hubieran sí. definido en penales de Phil Goal desde la yarda 50. Un volado, ¿no? Porque ya ahorita con esto el número uno de la nacional va a ser Kansas, de la americana va a ser Kansas, ¿no? Lo cual por ahí me dejaron en el comentario en el canal si es injusto. La neta sí, porque pues creo que Bills merecía la oportunidad de haber sido número uno. Fenrir-bajo pues Dice, <coughs> otra cosa, que el Perdi ya encuentre más a la Yuki y se va a poner más chingón porque ese Brandon tiene demasiado potencial. Pues están encontrando, mi Fenrir lo, lo ha encontrado en ese último drive que ya era el de la victoria más ¿no? Si no por Robbie Gould. Hubiera sido Gerard, ese este, muy, dice, muy buena jugada, eh. Le tengo mucha fe a esas que sociedades muy... que armado perdí con Brandon y sí, te di, espero una sorpresa con Hawan Tiempo tiempo tiempo. Joan es, que, es que sí también Joan es que hay muchas armas ah, Gray por ahí apareciendo. 60 yardas de llegar a las 1000. Según yo mi Dark a 40 ¿eh? son menos yardas la, las que le faltan para llegar a las mil 44 yardas creo. Fenrir bajo Erlandson. Dice, corre, Purdy, corre, corre, corre. No podemos olvidar al poderoso Tercera y Jennings. Let's go. Sí. yo estoy de acuerdo con Jennings, Jennings es eso, es un arma eh, poderosa que creo que nos puede ayudar muchísimo. En esas terceras y Juan. Bueno, vamos a... 09. Dice. Que Ayuk se ponga los guantes con pegamento de rice porque luego tira los pases. Ha tirado algunos, ¿eh? eso es cierto. Y tienen que checar eso porque está cañón. Ahí estaba, cero miedo. Rápido ¡Ah! Tiempo, tiempo Ahí está, ya se la puse más fácil A Ruby Robygold Para que no haya, haya, haya Para que no haya pretextos Dark Suga Dice Pero también salva a unos que no son de creerse ¿Sí? Uy, si sí, la metió. Sí, es que Eyuk, yo creo que es muchísimo más eh, favorable lo que hace. De repente sí ha soltado un par, ¿no? Hay un, algunos pasecillos, pero yo creo que en general que eh, es un gran receptor. Y como por ahí alguien también me comentó, creo que aquí en Twitch, ¿no? Si estuvieran otro equipo, no más aéreo, sería un receptor de mil y tantas yardas, la neta. Pero con, con, con Purdy 7, ha destacado mucho más. Dice... Dejaste ir mucho tiempo si caí el otro Touchdown Sí, tenía que haber azotado Henry el balón, la, la regué Jackson. Dice Perdí lleva cinco partidos seguidos con al menos dos TD Eso lo han conseguido Montana y Young solo dos veces en su carrera El chavito sí. es especial Sí, yo Diecinueve digo que sí guión bajo de Y está bien joven Dice, Creo que todos sabíamos que Ayuk tenía que reventar esta temporada o en más siguientes Sí Ahora si llega a las mil yardas seguramente eh, buscará un bono, ¿no? Y aparte pues va a buscar otro contrato también. Es que hay, ese es el tema, ¿no? De repente queremos que todos hagan grandes números, gas, pero se les va a venir el. Se nos va a venir la nómina. Y no les cuento, por ejemplo, el buen eh, Nick Bosa. Cuánta lana va a pedir si es defensivo del año. Yo calculo que va a ser el defensivo mejor pagado de la historia. Tiene que ser. O sea, gacho. Y luego ahí, pues, luego vienen otros contratos. Greenlow va a querer más lana. Eh, Brandon Ayuk va a decir que hubo, ¿qué pasó con mi contrato? Y, híjole, ahí es donde van a empezar a venir las broncas. No tenemos draft. Entonces, abus, abusados. Dice. A Brandon al inicio de temporada algo le estaba cobrando Shanehan. Sí, lo sentaba. Lo sentaba. No me están dejando correr estos... Contreras 316. Barotos. Dice. Hola, banda. Estaba mirando el sorteo como no ganaba de nuevo. <ríe> ¿Y eso que es hice sorteo para los que nunca han ganado? Así que el ya Contreras no me pueden decir que, que acá que hubo Dice, Ganó el francuti. Bien, el está, Ah, está igualito. Ganó el francuti. ¿Es el, el francuti el que ganó el Francisco Oeste. ¿Sí, francuti? Cuéntamelo todo. Ya se abrió toda la avenida Bien, bien, prudie. sin miedo, papá Cuatro yarditas 09. Dice Brooke Perdi se parece a Chabelo de joven <risa> No, manches <risa> No, por ahí dicen que se parece a Montana Y miren que yo no quiero, o sea Físicamente, estamos hablando físicamente, ¿eh? no hay comparación en condición de juego, porque a Dios Padre Todopoderoso Omnipotente no se le toca. Pero este, tiene algún rasguillo ahí de montana, no sé si es la mirada, no sé qué sea. Ojalá no Ferri sería un. Bajo total y completo alucines. Sí. Ahí está, pues, se barrió. Si <ríe> sí me tenía que haber barrido, quise hacer el corte y me plancharon feo. Alex-CAP7 bajo cap siete. dice. A ninguno de los dos. No, ya. O sea que si sí me estoy alucinando, gacho. ¡Corre, Purdy, corre! ¡Bárrete! Si sí, no se enoja, ahí está. Ya lleva 40 yardas en 4 corridas, Purdy, eh. Promediando 10 yardas por corrida. Lo que me gusta es que no hace lo que yo, no sale corriendo al idiota, encuentra sus objetivos y eso a mí me parece una cosa envidiable. ¡Chin! ¡Ah! ¡Oh, ¡Párate! Eso ¡Oh, ¡Aguantó el golpe. ¡No! <risa> ¡Me volví loco! Pero vieron cómo aguantó el golpe. El Contreras 316. <risa> Dice. Vero se parece a Macaula y Hulkin, pero sin drogas. <risa> También puede ser. Fenrir bajo Erlandson. Dice. Es que no queremos lesiones Pablete, queremos chamaco para rato. Ya dijo el John que unos 15 años. Ojalá. Sí, Alex-Cap7. Dice. Podría ser la mirada. La tiene con carisma. Como Montana. Pero hasta ¿Sí? ahí. Yo digo que la mirada sí, ¿no? O sabía un poquito así como Caidona. Nada más. Pero sí, no. Nada no que ver con, con el Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente, Creador del Fútbol Americano. <risa> ¡Touchdown! ¡Ah, no! ¡Sí fue touchdown! Tenía los dos pies adentro ¿Por qué no me dieron la anotación? F. Contreras 316 Dice Yo creo que ya nos dejamos ir Con la purdineta Si ya los estamos encontrando parecido a Joeco. Ah, a retar Sí, ya, ya estamos muy alucinados. Yo sé que ya estamos alucinando, gacho. Miren, ahí está uno. Ahí está, es touchdown. Dice. Miren, uno. Maden haciendo un maden por ocasión. Dos, ahí está. Es los dos pies Peligión adentro. Bajo Erlandson. Dice. Traigo el 13 por marino, dice. Nos tiene Bien. a todos encantados el morro. Alex-Cap7. Bajo sí. bajo dice. Ahí está, touchdown, ¿cómo no? ¿Ya ven? ¿Ya me la dieron? Pues sí, sí era touchdown. ¿Qué hubo? ¿Si no la reto? Minches árbitros. Y no me dejaron festejarla. ¡Qué gachos! Bien, ¡17 a 0 sobre Arizona, señores! ¡Sí, señor! F. Contreras 316. Dice. Pero. Si la NFL y nuestros Niners. No. Nos hacen soñar. Entonces, ¿para qué vemos este juego o no? De acuerdo. Fenrir- bajo Erlandson. Dice mendigo arbitraje, cualquier parecido con la realidad <risa> Sí, ¿eh? se pasan de lanza pero por eso la rete hermanos, por eso está la opción de retarla la rete y touchdown como no la defensa tiene que dar un partidazo para volver a, así a dejar en ceros a un equipo y, y que no nos corran ni nos avancen ah, para regresar a ser la mejor defensa de la liga Se me pasmó Warner, no, no te creo. Ya me estará fallando el control, no creo. Micro 09. Dice. Como los de Fox que siempre hablan mal de San Francisco. F. Contreras 316. Siempre no nos Dice, quieren. Nadie lleva la cuenta. De cuántos holding le han robado a Boza. No, pero yo creo que va a ser una de las cosas que voy a empezar a notar la próxima temporada. ¡Bien! Ahí está Fred Warner, vámonos. El guión bajo el ah, bien. Dice. Bosa va a ser carísimo. Ya lo quieren también de MVP. Pero lo merece todo nuestro pinche oso. Sí, le tienen que pagar lo que quiera al buen oso, neta que sí. ¡Ah! ¡No! Uy, me han perdonado la intercepción ¿eh? me han perdonado la intercepción los cardenales neta, ya van tres pases horribles que tiro tal cual como Perdi que se ha salvado ahí de algunas <ríe> este juego es muy real Contreras, Calama, 316. Calama bien. dice las águilas quedaron con 4 yardas menos que nuestra defensa Sí, por eso F. es que Contreras, este, 316. son la número 1 ahorita el asunto es blanquear a los pajarracos. Por Porque ahí va, va la onda. onda de de y 30. Corre, Purdy, vámonos, vámonos. A los Patas, papasolito. Hubo una enorme cantidad <risas> de en ese juego. Siento ¡Tochito! que eso mermo demasiado a la del. <coughs> sí, también. Y ahí ese pase de Levante Adams que pues nomás nunca fue completo. Miren, Purdy por piernas, ¿eh? ahí nomás. También baila el chamaco <risa> F Contreras 316. Dice. Bien, Pablete, con Perdi, la mareando el campo de juego. Así es, lo que no. Eso no lo podía hacer yo con Garópolo. Que no, no, no corre bajo el lento. Dice. La de Davante ni fue, el partido estaba liquidado. Sí. Estoy, estoy de acuerdo, hermano, esa, esa no era. Pero se las dieron. Y ni se tardaron en revisarlo. O sea, yo dije, que neta, neta, tan rápido decidieron que era pase completo. Qué descaro. Casafitas 40 y 230. Dice, ya toca un TD con McCaffrey en esta simulación. No. Sí, ja, es ja, lo que ja, estaba ja. pensando, ¿eh? Sí, me hace falta un touchdown con el buen Christian McCaffrey. Se acabó el tercer cuarto, 24-0. Estamos dominando la semana 17 de la NFL. La segunda y 7 está. F. Contreras 316. Dice. Bien con esa petición, cazaputas. Uy, no la soltó. Felipe 10. Fenrir eh, bajo Erlandson. Vean todas esas estrellas Dice, ahí, Manche. Chulada de McCaffrey. Se ha rifado con todo. Bien ahí Lynch. Sí. La neta es que yo yo fui de los que cuestionó mucho a los Niners en este offseason. Lo que se hizo. No, y no manches. Qué calladota de si me han metido. Ahí se ve porque ellos sí saben y uno no. <risa> uno, uno, uno es un pobre aficionado y nada más. Y le dio frío, le dio frío y le venía a Warner. Dark Suga dice... Si somos realistas, debemos detener al regreso del año, al defensivo del año y al novato ofensivo del año. F. Contreras, 316. ¡Bien! Dice... ¡Sammy Wumak corre, cueva, corre, Se corre. están escondiendo los que encontraban caro a CMC. Touchdown. Ya, ya no salen, ya no hablan, ya no dicen nada. Se fueron. ¡Pixix! ¡Sammy Wumak! Abatazo de Sir Boris Warner. Paz, y ahí le cayó. Dark Vámonos. Dice, volví a ver la selección <coughs> de draft de y hasta te da felicidad. Sí, la neta sí, es algo de lo que uno se la pasa repitiendo. Y yo también como critiqué esa selección en el, en, en el draft dije, ya, ¿para qué eso era un desperdicio? Para que un coreback... Y vea nada más. Bendito Dios, no sé de americano y no estoy en la directiva de los Niners y no. Ya me hubieran corrido. <risa> F Contreras 316. Dice. Si recuerdo el día que dijiste que para qué queríamos otro QB, jajajaja, ja ja, ja, ja. <risa> Dion Yo lo recuerdo Johnson. también, neta que sí. Dice. si güey, cuando lo abraza su familia y todos bien gustosos, yo también brinque y brinque ahora que lo veo de nuevo. Sí, la neta, qué emocionante. O sea. Dice. McCaffrey valió cada maldita selección que se dio por el jajaja la neta sí, desde que llegó esta ofensiva es una cosa espectacular están jugando horrible los cardenales, además ¿eh? hay que decirlo, lo tiran todo vamos por ellos vamos a ah, por ellos dicen por ahí frutas 4230. 2.30 is Guardian. Nació para jugar en la Bahía es el número 23. <coughs> Su papá de ahí venía. En ¿no? Contreras 316. Dice. Dark Suga. Te falta head coach, del año, que coach ha sobrevivido a 3 QBS en un año y sigue conteniendo. Fenrir bajo Erlandson. Sí, no está cañón Dice, lo de Shanahan, eh. Cañón. Me acuerdo también de aquella vez que dijiste, y en la sexta ronda un tal Michel que no sé para qué, pero bueno, tenemos otro corredor, sí, caballero también, 30, y también de quién dije, dice, de, de Kirill, creo, hola pablete, hoy me pusiste bien cachondo, Suga. <risa> dice, Entonces, mi caballero caballero. contreras 316, tienes razón, sí, la neta, sí, yo recuerdo que Fred Warner, yo dije, va, va a ser equipos especiales, y sí, toma la barbón. es que quién se iba a esperar que en, en rondas tan altas les juro, que les apuesto que ni la directiva se imaginaba que en rondas tan altas iba a encontrar tan bajas iba a encontrar tanto talento Cazaplutas 40 y 2.30 <coughs> dice pobres pajarracos les están faltando manos en esta simulación jajajaja ja, ja, ja. los estoy arrastrando machín. Voy a intentar la anotación con McCaffrey porque ustedes lo están pidiendo. Así que el que le lo pidió y se anoto con McCaffrey mañana está obligado a este dejar ahí un gracias. Ya dije. Sí cumplieron los de la, la, la semana pasada. ¿eh? El buen Alex Cap que dijo mete 49 y ahí estuvo. Jala, el jala. Ay, ay, el Robinson, gol Dice... <coughs> Se decía que Ufanga había sido el robo del draft, pero es que en cada selección es un robo, bueno, menos Kinlav. F. Contreras 316. Pero Kinlaw no, no fue robo porque dice, pues fue, no se les llama robo serio, a las primeras si rondas. Seguimos así y a los menos llegamos a la final de la nacional. A quien dejamos de suplente para F. Contreras 316. <coughs> para el 2023 mm. dice. El 2023. Dark Sugar. Pues yo creo que sería Lance. Dice, Recuerden que no hay enemigo pequeño. Lo mismo pasó en la simulación de Las Vegas y lo que pasó. No Alex-CAP 7. Dice. A la orden. Me gustaría más Garoppolo de suplente, ¿no? que ya se la sabe más. Y a Lance venderlo por unos cacahuates, pero F. Contreras, 300 yo creo que 36. va a ser. Dice. Pero Ahí Lance. Está. No va a querer ser suplente Cumplido el capricho caballero Touchdown 30. de Christian McCaffrey Dice Los amo muchachos Caballero y Aunque no 30. quiera mi hermano Imagínate Dice, que M tengo que ir Corre hermano Que te Casapintas vaya chido 40 y 2 30. Cuídese mi caballero down CMC Ahí estuvo Lo prometido es deuda F. Contreras 300 Mañana el 36. que lo pidió Tiene que dejar ahí un gracias En el video de, de, de, de, de canal amamos. 49 <coughs> Sí, y también te amamos, caballero. Este, ya, ya se me olvidó, es que son tantas cosas que dicen. Ah, les digo, <ríe> imagínense que, que Purdy gana el Super Bowl. Supongamos que gana el Super Bowl. ¿A poco lo vas a sentar la próxima temporada y a Lance lo vas a meter de suplente? ¿Sabes lo que pasaría ahí? De ninguna manera, hermano. ahí, papá, hasta ahí. 38-0, ¿eh? ahí nomás. Datsuga dice. Por lance no nos dan más de una segunda ronda. Uf, nada. Sí, no, pero pues. ¿Cómo va? Yo digo que cómo va. Y si sí, lo completó <ríe> Iba por su cabeza Está F incompleto. Contreras 316 <ríe> Dice Si gana el SB Perdí no solo sería el titular Sería el futuro de la franquicia Y seguro hacen una película de él Fenrir guión bajo Erlandson. O sea, al menos una Dice, serie, ¿no? Perdí es titular sí o sí. Lance y Jimmy hacían lo que podían con el esquema y Perdi fluye con ese sistema. Es perfecto para la chamba. Sí. Es que creo que entiende, entiende mucho mejor eh, lo que Shanahan ha estado buscando. Y creo que ahí es donde radica su éxito de, de Perdi. Es muy inteligente. Que es más que inteligente que, que Lance y que Garópolo. Dice... Lo de Lance es muy mala suerte de demostrar de lo que está hecho Y en verdad tiene muy buenas capacidades También Fue usado de mala manera Puede ser Pero eso no lo vamos a saber jamás hermano Y si Purodi sigue así Jamás lo sabremos A menos que se vaya otro equipo y ahí lo intente F Contreras 316 Dice Shanehan Siempre ha querido un cube inteligente de hecho, le gustaba Stafford y Cassens. Dark Suga. Dice. Shanehan le gusta mucho como es Purdy y lo que puede hacer con él. Alex-Cap 7. Dice. 4. Intercambios de balón. ¡Ay! Cuatro intercambios de balón, hermano. Shanehan le gusta mucho como es Purdy. Sí, yo, yo creo que es eso. Eh, y es, es lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? O yo les decía. Cuando se criticaba tanto a Garopolo que porque nada más 100 yardas y que pasecitos cortos. Es que lo que Shanahan busca es corebacceso inteligentes. ¿no? no busca los brazos de 7000 yardas. No quiere gente inteligente. Porque su sistema lo requiere. ¿Tiempo tiempo? No? Les quiero anotar otra vez. Soy un sanguinario. Contreras 316. <coughs> Dice... Perdi podrá ser muchas cosas, pero la belleza del 10 no la tiene. El equipo perdió glamour. Ja ja ja ja. Eso es lo que dice mi novia. Sí, es que Perdi es colágeno, pero. Pero pues como Garópolo no hay dos. Yo no me queda más que reírme porque, pues, ¿qué le digo? No, no hay cómo competir con ese señor. Es demasiado bello para este mundo. Salió bien, ahí estuvo atrapadón de George lo otra vez. Dice, arroba F. Contreras 316, ya viste a CMC, Bosa, Kittel, por ejemplo. Es que tenemos un equipazo, neta. Por ahí un analista gringo dijo, si en el mismo equipo tienes a Bosa, a ello, a Samuel, a McAfre no me importa quién seas, no les vas a poder ganar. Y yo espero que así sea. ¡Ay! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, ¡corre Purdy, una más. F. Contreras. ¡Ah, 30, sí! 10, sí! ¡Touchdown sí, sí. property! Como decían por ahí, un hijo de Jimmy con alipe sería un dios en la tierra. <risa> Cazaplutas 40 y 230. Dice. Yo me quedaría con los tres QB pero dándoles contratos justos con lo que han hecho y demostrado no más. La cosa es que quieran quedarse con contratos justos, ¿no? Yo creo que Garópolos iba a buscar un varo y Lance pues se va a quedar suplente. Yo yo insisto, Lance se va a quedar suplente y, Gar y, y Shanahan de una u otra forma va a ir buscando in in in involucrarlo porque él no quiere que, que se piense que El la arregó por todo lo que dio por Lance, ¿no? Dice. Canal Super Bowl ya se, se yo la veo perdonaríamos. Allí el, el próximo año. Sí, Jets es, un, es una opción <coughs> muy viable. También, este. ¿Quién ahí estaba sonando? Las Panteras, ¿no? Que se les fue Baker Mayfield. Podrían ser las Panteras otro de los que le apuesten ahí al señor Jimmy G. Pero la neta es que sí, creo que ya ahora sí ya la historia de Garoppolo se acabó acá. Y no es porque yo quisiera, pero todo, todo indica que así será. Ya se va a acabar el vlog, ya no creo que peleen. Alex-Cap7. Se acabó 45-0, señores. JG ya lo hizo ajustando su contrato. Lance no se ha visto aún su potencial. Y pues Perdi lo está demostrando. Sí, de acuerdo. Ganamos, señores, 45-0. Zapatito sur. a los cardenales. Dice, Jimmy va para o Miami. Metan sus apuestas porque Tus ya no regresa por las conmociones. Híjole, sería muy triste lo de a eso, porque pues es un buen coreback, muy buen coreback, ojalá que con las conmociones, y es que si regresa una más y lo van a sentar, con lo que pasó de Hamlin, el NFL yo creo que se va a poner todavía más, más mamuca en ciertos aspectos, en fin, señoras y señores... Pateamos, arrastramos, humillamos a los cardinals. Ojalá se hace el domingo porque 8 días hice lo mismo. Y nada, miren cómo los Dice, dejé. Heads, Texans, Panthers, Riders, Miami creo que serían buenos destinos para el guapo. Puede ser. Ni 50 yardas el totales hicieron los Cardinals. <ríe> Dice, arroba Dark suga toda la razón, pero yo lo veo en Heads. Sale, lo conoce y ese equipo necesita un QB urgente. Sí, pero también eh, McDaniel, ¿eh? Podría ser, quién sí. sabe. Ya veremos. Ahorita lo que nos interesa <coughs> es eh, lo del domingo, ¿no? Lo de los Niners y Verde y todo eso. Pero señores, les agradezco muchísimo haber estado aquí en Twitch hace ratito del sorteo. Ya están los ganadores. Despido transmisión. Eh, saludando a toda la venta de YouTube. Aquí a los twitcheros. Antonio Nos Sol. vemos, nos vemos en. El... Dice: Que sea Pablo Damos. Que sea yo. Este. F. Contreras 316. <risa> abrazo dice, enorme, señores y señores. Ganamos. Gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Cuídense mucho, hermanos. De hasta España, mi buen divo. Dice. Cuídate mucho. Se disfruta viéndote en Twitch. Saludos desde España, que es de madrugada. Boniners. Qué chido, mi hermano. Allá está España. Y un abrazote. Hasta la próxima semana, dice, hermanos. Hasta la próxima <risa> semana. Hasta luego. Mañana lo ven en YouTube y... Saludos, señores. Alex-Cap7 Dice... Buen fin y ganamos el domingo, Goniners. Buen fin, ganamos el domingo, señores. Abrazote, cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Feliz Rosca de Reyes y... Goniners.